¡Woo a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora. feliz año nuevo primero que nada, espero que comiencen y empiecen con muy buen pie este 2017. Y hoy seguimos con los sorteos de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Como ya sabrán de otros sorteos anteriores, estos Pokémon legendarios los sorteo como sorteos exponenciales. Es decir, dependen del número de suscriptores. Por el momento no hemos alcanzado la cifra de los 300 suscriptores, pero estamos casi casi a punto, entonces en esta ocasión soltaré 3 Pokémon, y si se supera la cifra de 300 suscriptores, de aquí a cuando se acabe el sorteo, habrá un cuarto legendario a sortear. Y como siempre alguien dirá... Pero si hay más suscriptores, tengo menos posibilidades de ganar... Y como siempre digo, no...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 Aunque para conseguirlo, en este caso el huevo del que sale Manafi, se tenía que conseguir primero en el juego de Nintendo DS que se llamaba Pokémon Ranger. Después transferirte a la Diamante y Perla y abrirlo. Y de esa manera tenías al Manafi. Este Manafi en concreto fue repartido como regalo misterioso eh, a través de Online en junio del 2016. Vienen, como podemos ver, con el EOGF y con el ID 06016. Tiene la habilidad Hidratación y los movimientos Ráfaga, Burbuja e Hidrochorro. Nintendo, Nintendo lo repartió equipado con la Roca del Rey y al nivel 100. Ahora vamos con los requisitos que debes cumplir para llevarte este fantástico Manafi. Son, en primer lugar, suscribirte o estar suscrito a mi canal de YouTube y si quieres también puedes suscribirte en Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y escribir un comentario con tu nombre de usuario de Twitter. En tercer lugar y último lugar, tienes que retuitear el tuit de mi vídeo. Aquí arriba a la derecha, en el recuadro de información, tienes una, un mini tutorial de cómo hacer un retweet, por si aún no sabes cómo se hace. Y esos son todos los pasos a seguir, no son muchos y bastante sencillos. Recuerda que cuantos más amigos invitas a suscribirse a mi canal, aumenta tu posibilidad de ganar. Ahora la fecha del sorteo. Puedes participar desde hoy mismo hasta el 31 de enero. Y el 1 o el 2 de febrero indicaré quiénes fueron los ganadores del sorteo. Así que no me queda nada más que decir que muchísima suerte a todos y nuevamente desearles un feliz 2017. Les agradezco que hayan visto este vídeo y si es así dale like, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otra, adiós.